UADC informa. Vinculación. Con el fin de analizar el plan de estudios de la ingeniería en sistemas computacionales, se llevó a cabo el foro de consulta curricular en la Facultad de Sistemas para enfocarlo sobre las nuevas tendencias y temas de vanguardia de acuerdo a la opinión y percepción de expertos a través de mesas de trabajo enfocadas en arquitectura de software y hardware cómputo móvil, desarrollo de software, inteligencia artificial y redes y servidores, moderados por docentes de la Facultad de Sistemas y representantes de empresas de la región. A nombre de los trabajadores de confianza de la Máxima Casa de Estudios, el rector Salvador Hernández Vélez entregó un donativo por 100 mil pesos. De igual manera, la líder del Sindicato de Trabajadores de la UADC, María de la Luz López, hizo lo propio entregando 30 mil pesos del personal sindicalizado al patronato de la Cruz Roja Delegación Saltillo. Esto con el firme compromiso de solidaridad y de contribuir a las causas nobles de nuestra comunidad. Cultura como parte de las actividades del Centenario de la Pinacoteca del Ateneo Fuente de la Universidad Autónoma de Coahuila, fue inaugurado el pabellón de la herencia ateneísta que lleva por nombre Ingeniero Salvador Hernández Vélez. En los pasillos del plantel se exhibieron piezas arqueológicas y especies de aves nativas de la región y el estado, que gracias a la taxidermia se pueden apreciar así como pinturas del museo, entre ellos una de 1933 con la técnica de collage de estampillas de un autor inglés y la pieza única de pintura del antiguo edificio del Ateneo ubicado en el Centro Histórico de Saltillo. Calidad Académica en el marco de la celebración del 52 aniversario de la creación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Coahuila, se firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado. Asimismo, se inauguró el Laboratorio de Pruebas No Destructivas, único en su tipo en universidades a nivel nacional, que utiliza tecnología de punta, misma que permitirá supervisar obras en el Estado, analizar la integridad de inmuebles, construcciones y estructuras viales, sin dañar en ningún momento los mismos o sin la necesidad de que se realicen perforaciones. Formar parte de la universidad más grande del estado es motivo de orgullo, y así lo demostraron los alumnos de nuevo ingreso de la Unidad Torreón de la Universidad Autónoma de Coahuila, que desfilaron acompañados por autoridades universitarias encabezadas por el rector Salvador Hernández Vélez, quien al dar la bienvenida a los más de 3.000 jóvenes que continuaran su formación académica, afirmó que los mejores estudiantes son los lobos de la UADC. Con el compromiso de servir a la comunidad estudiantil, Julio Saucedo Azul tomó protesta como el nuevo coordinador de la unidad Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila para el periodo 2018-2021. Salvador Hernández Vélez, rector de la UADC, tomó protesta a la hora coordinador y le entregó un PIN como símbolo de identidad institucional y compromiso académico. En su mensaje, expresó que los coordinadores de unidad son pieza fundamental en la administración, ya que son un puente de colaboración entre la rectoría y las diferentes escuelas y facultades en las tres unidades. Sustentabilidad como parte de las secciones de sustentabilidad y compromiso con el medio ambiente, en la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Coahuila, alumnos y docentes pusieron en marcha el Plan de Contribución al Ambiente, en el que se busca emprender actividades para el cuidado y preservación del entorno, como la reforestación y mantenimiento de áreas verdes. La preservación de ecosistemas en el estado debe ser interés de todos. Por ello, la Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación, llevó a cabo el simposio Biodiversidad en Coahuila, 4 Cienegas, en el que participaron importantes especialistas como la doctora Gabriela Olmedo Álvarez, la doctora Rosa María Camacho Ruiz, la doctora Valeria Sousa Saldívar y el doctor Luis Enrique Ellarte Fruns. Además, se presentó el documental Cuatro Ciénegas, una película sobre el origen de la vida, producida y dirigida por David Jaramillo, en el que aborda la lucha por la conservación y la sustentabilidad, muestra riqueza biológica y el esfuerzo de los investigadores por preservar el lugar. Cultura para homenajear a uno de los más grandes poetas de la lengua castellana, la Universidad Autónoma de Coahuila designó a la Infoteca Torreón con el nombre de León Felipe, poeta español representante de los creadores exiliados en México tras la Guerra Civil. Como parte del homenaje fue restaurado el busto del poeta, mismo que permanecerá dentro de las instalaciones de la Infoteca de Ciudad Universitaria, con la intención de acercar a los estudiantes al arte y la cultura. En el marco de la celebración del 85 aniversario del edificio que hoy alberga la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente, se realizó la tradicional caminata ateneísta, como una muestra de orgullo hacia el plantel que ha formado a miles de jóvenes a través de los años, reuniendo a las generaciones que comparten la pasión por ser daneses. El Ateneo Fuente es la primera institución que ofrece educación pública, laica y gratuita, motivo de orgullo para quienes han cruzado parte de su educación en el emblemático plantel. Durante la Feria Internacional del Libro Coahuila 2018 y para continuar con las acciones de promoción a la lectura, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, presentó el libro El futuro es nuestro, historia de la izquierda en México de Carlos Illades, autor de 14 libros y coautor de obras en Latinoamérica. El texto ofrece una contextualización adecuada y que sería interesante que en el futuro se hable de manera más profunda el desarrollo de la izquierda en las regiones.